Hola, hola, hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches toda la gente que está entrando a la transmisión. Estamos iniciando. Voy a poner un poquito de, de musiquita porque de pronto pongo la música para ambientar, pero no sé si la escuchen. ¿Se escucha la musiquita? Parece que sí se escucha, así que buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué estaban haciendo ya? Hoy es jueves, un día más y se acaba la semana. Para aquellos que están esperando el fin de semana, pues es buena noticia, ¿no? Que ya estemos cerca de este viernes para que descansen el sábado y el domingo. Algunos trabajan incluso también el sábado, pero pues bueno, ya. Ya estamos terminando esta semana y también ya el mes, el mes de enero, el primero se nos está yendo ya de las manos de este 2022, ya nada más nos van a quedar 11 meses, tan rápido se va el tiempo y bueno, les agradezco esta noche que me acompañen, para que estemos juntos antes de dormir, antes de irnos a la cama, pues que platiquemos un ratito, Lupita Yáñez ya... ya, ya un abrazo, gracias, puro barrio Cholo gracias, puro barrio Cholo, un abrazo a Lupita Yáñez a Omar Fernández, que acaba de mandar una super etiqueta Omar Fernández, gracias por esos 25 pesotes, a toda la gente que me ve en Facebook, que me apoyen con las estrellitas se los agradeceré inmensamente Apóyenme con sus estrellitas, gente píquenle ahí donde dice estrellitas, por favor Ale Rodríguez, mañana consejo sábado de fiesta, te invito Mañana consejo, sábado de fiesta, te invito. ¿Cómo que mañana, mañana consejo? Explícame eso de que mañana es consejo y sábado de fiesta. ¿Qué contarás? Dice porras militares. Vamos a ver qué nos han mandado en el WhatsApp. Hay historias que la gente me escribe y pues las voy a contar. La vaca 10-12, llegué tarde. No, vamos iniciando. Buenas noches a todos. Estamos iniciando la transmisión para quien está conectándose ahorita. Sandra, un abrazo. A 78 Carlos 19, un abrazo. Gracias por ese apoyo de cinco mil likes. Wow, 78 Carlos 19, cinco mil likes de un solo golpe. Mi hermano, wow, gracias por ese apoyo. Gracias, cinco mil likes de un solo golpe. Gracias, Anita Nava, también. Buenas noches a todos allá en YouNow. Bienvenidos, gracias. Consejo técnico en las escuelas, no hay clases. Ah, consejo escolar, reunión de maestros en la escuela. Ah, ya veo. O sea, mañana no hay clases para los chicos, solamente hay consejo para los maestros. Gracias, hasta que arraigue, un, hasta que agarre un en vivo. Me encanta tu programa, dice Montserrat Ponce. Bienvenida, Montserrat. Gracias. Anita Lava y 5078, Carlos 19. Saludos, Otslack. Saludos mi hermano, mil gracias por ese apoyo que se deja ver, el cariño, gracias, gracias por ese cariño, saludos a mi amigo, eres el mejor desde Puebla, saludos a Carlos Villegas también, de qué van a hablar para ver si me quedo, pues vamos a hablar de, de cosas muy morbosas, así que no sé si te convenga quedarte, porque este programa es muy morboso, Maru un abrazo, Maru ¿Cómo estás? Saludos desde Valladolid, Valladolid, Yucatán, buenas noches desde Nueva York, Juan Guevara también, gracias, pues vamos a iniciar esta transmisión ya, hay suficientes conectados en Facebook, en YouTube, también en YouNow y en TikTok también, así que ya no me sales en Facebook, dice Robocot, pues no sé qué pasará, pero estoy transmitiendo para Facebook, para YouTube, para TikTok y para YouNow también. Saludos amigos, desde Coquimbo, Chile. Un abrazo, Felipe. Gracias. Saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, Silva Padilla. Saludos desde Chile. Hola, Oslag, dice Janis Moon. ¿Cómo estás, Janice? Bienvenida. Richie Rich. Un saludo desde Atizapán, de Zaragoza. Buenas noches. Saludos desde Ciudad de México. Y Brenda Talavera, un abracito a Brenda Talavera. Vamos a ver qué nos han escrito esta noche en el WhatsApp. No sabemos si también nos va a acompañar Melissa esta noche, pero pudiera ser que sí, ¿eh? La verdad no me ha escrito, pero pudiera ser que Melissa nos sorprenda esta noche viniendo, no lo sabemos. Gracias a Jerónimo Ballín, gracias mi hermano por 20 pesotes, Jerónimo Ballín, son 20 pesos o 20 dólares. Le mando un abrazo, mi hermano, a lo mejor han de ser 20 dólares, gracias. 20 pesos 20 dólares igualmente gracias mi hermano gracias otra cómo estás estoy bien me noto un poco raro me, me notan un poco diferente extrañito hoy tuve hoy tuve mi consulta con el psiquiatra eh, me, me subieron un poco la dosis en, en la medicina que va para la depresión entonces pero estoy bien con lo, con lo de la ansiedad y todo está bien. Así que hoy me tocó ir al doctor, ir al psiquiatra. Rujita Jezebel, un abrazo. Gracias. Abraham Cruz, gracias. Sandra, gracias. Arles, saludos. Oclac. Saludos, ¿cómo estás, Arles? Bienvenido. Hola, bro, buenas. Un gusto verte aquí en TikTok. Un saludo desde México. Jorge David, un abrazo, a Citlán y Valencia también, que dice, hola saludos Ox, siempre me toca ver el programa ya subiendo en YouTube, pero no había estado en el en vivo, LRU, pues bienvenido, LRU, hoy toca, hoy toca, excelente que estés bien Oxlack. gracias Alec, vamos a ver qué nueva gente nos ha mandado, hola, eres muy hermoso, <risa> soy tu admiradora, aunque podría ser tu mamá, dice Alec Romeo, Alec, me pones, eh, me sonrojas Alec, Saludos a Raúl Guzmán, gracias. Vamos a bajar un poquito aquí a los sonidos estos tétricos, porque están muy, muy fuertes. Bueno, como todas las noches saben, la gente me llama por teléfono, me manda audios, me escribe historias para que yo las lea en el programa y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, esta noche. Vamos a ver qué hay. Oscar Joel dice que un explorador paranormal se peleó con el demonio dice que es el único que peleó con el poderoso Lucifer, no hombre, increíble ¿eh? increíble lo que estos exploradores paranormales hacen, vamos a ver qué tenemos, aquí tenemos un mensajito, el primero de la noche, y es un video, dice video de una mujer que nació 100% ciega y describe lo que vio durante una experiencia cercana a la muerte. Oye, está interesante, ¿no? A ver. Vamos a ver si se puede reproducir el video. De una mujer que nació 100% ciega y describe una... Y describe una... Una experiencia cercana a la muerte. Vamos a ver. Esperemos que no sea en inglés. Oye, oh, sí, es en inglés eso es lo malo que es en inglés y pues que entre que soy mal traductor <coughs> y que la gente no va a entender eh, pues vamos a tener que, que esperar a que venga melissa para que ella <coughs> nos lo traduzca vamos a esperar a melissa para que ella nos traduzca estos dos este video en inglés y nos mandó otro video de un supuesto Please supuesto man, duende Este video de un supuesto duende es muy interesante porque es un, un ser humano pequeñito que está moviendo las manos muy rápido y como que alguien lo está eh, sujetando. Pero aquí, eh, ese video ya lo he visto. Yo creo que este video eh, debe ser falso porque los movimientos del duende siempre son los mismos, son muy, muy así como un juguete nada más, mueve las manos así. No es como si se estuviera moviendo de una forma humana, Sino lo hace muy mecánicamente, vamos a verlo. ¿no? Que un, un humanoide así de pequeño daría muchísimo miedo, la verdad. Oh, por el, eh, aunque sea el tamaño muy pequeño, daría miedo ver una cosa así. Vean, tiene un rostro como anciano, tiene el cabello largo y mueve sus manos sin parar. Eh, yo creo que esto debe de ser una, un, un muñeco. Pero daría bastante, bastante miedo. A mí me daría bastante miedo encontrar un, un muñeco así, un, un duende, o un ser que, que se moviera tan desesperadamente. Eh, porque, pues no sé, sería impresionante ver algo así, a pesar de que sea muy pequeño. ¿Has tenido alguna vez un suceso paranormal alguna vez? Creo que sí. El tío Frank 06. Eh, he, he tenido muchas, muchas experiencias paranormales. Solo que las cuento cada vez que ustedes me cuentan algo y yo me acuerdo de algo, lo cuento. Pero sí he tenido bastantes. El tamaño de la rata, pero sí da miedo. Es tamaño de la rata, pero sí da miedo. Sí, sí da miedo. Vamos a ver si alguien nos ha mandado un relato paranormal. Aquí dice... Ve mi mensaje, eh, ve, ve el mío Oxlac, es un video. Hola, soy Alex, no puedo encontrar la otra foto, objeto religioso. Oh, No sé de qué, ah, este es un objeto religioso, pero este es un video, vamos a ver de qué trata este video. Es un video como de un pasillo, se ve un pasillo. Ah, pero se escuchan como, como sonidos, como gritos, ¿no? como gritos de una niña como que alguien llora no sé si ese pasillo sea de un hospital de una de oficinas pero alguien está grabando y se escucha el sonido como de un llanto y como de una niña no me da aquí contexto dice es la llorona se escucha muy claro dice que es la llorona no no le puedo subir más al volumen es todo lo que da me gustaría meterlo al editor yo creo que sí lo vamos a meter al editor voy a descargarlo lo voy a meter al editor y lo voy a, a subir al canal de youtube con un volumen más alto para que escuchen el es, el lamento que, que quedó grabado, se escucha como un así se escucha, y después un, un lamento o un lamento más agudo. Eh, pero no nos dice, eh, es una casa donde hospedan militares, dice nuestro amigo, que es una casa donde hospedan militares. Pues está raro, ¿no? Tengo un amigo ahí y lo subió a sus historias de Facebook. Dice, pues yo creo que este video eh, sí es real, ¿no? No se ve como que lo estén actuando, ni mucho menos. Parece que alguien estaba escuchando ese sonido, ese lamento, y entonces se puso a grabar. Se puso a grabar, el, se ve el pasillo, pero lo importante es el audio. Ah, dice que aquí está la conversación. Fue en la madrugada. A ver, vamos a ver la conversación. ¿Qué dice la conversación? Que fue en la madrugada. Vamos a ver. No se escucha, no se escucha, pero voy a descargarlo para ver si, si subiendo el audio se puede escuchar, muy bien, entonces esto fue grabado eh, en unos, en donde se esperan militares, fue en la madrugada, fíjense que en Colombia hay historias de que los militares son acosados por entidades malignas, los militares que se van a la selva los que están como combatiendo a los a los paramilitares en el bosque en la selva y se supone que ahí en esas regiones pues hay como brujas o como que hay eh, pues sí como maleficios o algo así y entonces terminan poseyéndose los militares que van o que están dentro de esas regiones como que hay mucha maldad en esa zona, y esa maldad se, eh, la, la afecta a los militares que, que están en, en Colombia. He visto varios videos de los militares, uno que se volvió muy famoso fue a donde a un militar lo arrastraba, algo lo quería arrastrar, le jalaba los pies, los levantaba, y entre todos agarraban al militar, pero los pies seguían volando, como si alguien le estuviera jalando los pies, y el video decía que una bruja se lo quería llevar, dice, ¿cuál es el video paranormal actual que si dices que sí es verdad o te da más feeling de que no sea fake? Abraham Cruz, ¿qué onda amigos? manda saludos a Zacatecas, saludos hasta Zacatecas, eh, saludos a Oxlack, gracias, ¿cómo están? Buenas noches amigos, bien, vamos a ver en uno de los videos que, que son reales, que que puedan decir que son reales, aquí hemos visto varios y yo digo que los videos más reales son los que no son tan impresionantes. Yo sé que a ustedes les gusta ver brujas, duendes, demonios y demás, pero esos son los videos más falsos. Los videos más reales son los que son menos impresionantes, son donde se mueve algo por un, por un instante, una cámara de seguridad que capta algo que se mueve poquito y se acabó, eso es todo. Esos son los videos más reales y la gente no les pone mucha atención porque quiere ver cosas mucho más fuertes, impresionantes. Y la verdad, gracias a Carlos 19, gracias mi hermano allá en YouNow. La gente eh, quiere ver cosas más, cada, más, cada vez más eh, impresionantes. Por eso los exploradores paranormales hacen tanto fake, porque la gente se aburre de ver sus transmisiones, de que no, no pase nada. Y entonces comienzan a meterle cosas. El hace rato, antes de que iniciara la transmisión, quién sabe por qué siempre me aparecen videos de exploradores paranormales, un tal Hulk en TikTok. Ese tal Hulk creo que hace videos con el payaso de Toledo. Entonces, estaba grabando supuestamente un nahual y está está interesante el video porque ahí sí lo graban, le, le ponen toda la luz y se ve completamente el, el Nahual, pero pues es una persona vestida con una túnica negra y trae una máscara. Entonces cuando le echan la luz, se ve incluso cómo la máscara le brilla y se le ve la diferencia de que está eh, abierta de los ojos y abierta de la boca. Se ve como, como a, abajo está la piel de la persona y arriba es la máscara. Entonces es como, no puedo creerlo, o sea, son tan descarados, tan descarados... Pero hay gente que, que comenta ¡Uy! ¡Uy! ¡Me da mucho miedo! ¡Uy! ¡Impresionante! ¿Qué hiciste? ¿De dónde son? ¡Son muy valientes! Esa gente, en serio. Por eso, por eso estamos jodidos en este país. ¿Qué tal? Los, los, ¿Qué opinas del video del canal de YouTube, El Mundo de Cabeza, titulado El Inquitante Ser del Castillo de su hija, parte 2? El video <coughs> del, uh, del ser del castillo eh... Si ya lo revisé, es un, un caso que es en TikTok. Me parece que hay un fantasma que se asoma por la ventana. Eh, igual, es de esos, de esos videos que, que la gente comienza a, a emprender una historia paranormal dentro de su TikTok. Entonces, la del castillo también es como las historias. Me preguntan mucho por Aviud, Aviud Hernández, los videos de Aviud Hernández. Abiud mismo en su cuenta de Facebook, recientemente vi, decía que sus videos son, tienen ARM o AMR, AMR, algo así. Ahí mismo dice que sus videos son estas como historias, eh, como historias, no sé cómo, qué diga, qué, qué signifiquen las siglas, pero significa algo así como historias realistas o algo así, pero son creadas, es creación de contenido y también dice en su descripción de facebook el eh, creador de, de contenido y algo dice de terror o algo así entonces a hernández claramente está poniendo en sus redes sociales que lo que hace es fake que es completamente falso y así muchos hacen sus propias historias paranormales con situaciones que supuestamente suceden en sus casas eh, pero hay gente que a pesar de que a View diga que es falso, hay gente que cree que es verdadero y no la sacan de ahí. Esa gente, no sé, eso es el otro la que conozco, el que desmiente. Saludos, Ricardo Amaro. Realidad alternativa. Ya cuando hace segunda parte es falso. Eh, si sí son historias creadas como la del Dear David, exactamente como Dear David, son historias hechas en, en Twitter se, se le llamó de una forma a estos hilos, a estos hilos, o en Instagram se comenzó a hacer esta misma dinámica, pero en historias, el caso de Carlos Name, y han pegado en diferentes lugares, en el caso de de Facebook, a de Hernández, por ejemplo, y así en TikTok también hay otras cuentas que comienzan a tener historias como que eh, un, un viajero del, del pasado, un viajero del futuro, que está en el 2050 y tantos que el, el planeta sin sol todas son estas todas son historias como fantasiosas ficticias y que es contenido y ellos no dicen si es verdadero o falso solamente lo suben y la gente es quien comienza a decir que esto es verdadero y se lo creen ecuador presente gracias ancestro del cóndor gracias a toda la gente que se ha unido el luchador de la ufc no hay de qué creerse la, la que anda circulando por ahí, desgraciadamente la mayoría se los cree. Osla, checa el caso de Alex Voice Hunter en TikTok, que está bastante interesante. Alex Calvo is Hunter. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Pues hay muchos temas que, que sacan, muchas historias paranormales. Oye, Osla, ¿qué sentiste cuando el wherever hace mucho tiempo te parodió? Siempre quise preguntarte eso. Abraham Cruz, ¿cómo que quieres sentir? Pues nada. Con el Wherever siempre me he llevado bien. Eh, me ha tratado muy bien el Wherever, la verdad. Siempre he dicho que él es el principal YouTuber que dio origen a lo que YouTube actualmente es en Latinoamérica. Él es el papá de todos los YouTubers latinoamericanos, el Whatever Tomorrow. Así que, pues, le tengo gran respeto, admiración al, al Whatever y él siempre me ha tratado bien. Entonces, pues nada sentí este gusto claro que sí me dio mucho gusto que me parodiara en su canal de YouTube gracias Otla. quería corroborar que el video es falso porque unos compañeros del trabajo dicen que es verdadero ¿cuál cuál de todos es el que estás preguntándome eh, uh, uh, uh. saludos Otla. para cuándo una colaboración con leyendas legendarias o voces anónimas a voces anónimas nunca he visto su su contenido sé que es como un programa no sé si uruguayo o argentino, ¿no? Es donde sale Dross. Entonces, pues, no sé, ojalá algún día se dé, yo con mucho gusto. Y con Leyendas Legendarias, eh, pues no, no creo porque ellos... Bueno, a lo mejor sí, no sé, digo, no creo que me inviten, eh, porque al parecer lo que hace Leyendas Legendarias es esto, es un, es un podcast de entretenimiento, es un podcast... De, de diversión, de charco torreo de hacer chistes y en mi caso, pues sí, sí hago chistes, pero en mis transmisiones así cuando me entrevistan en otro lado no soy chistoso porque me llaman para ser serio en los otros lados entonces no sé, no sé, yo creo que nunca alguien un día alguien yo dije algo un día en TikTok, en TikTok, en Twitter y alguien este me acusó con Badía, Badía se llama, creo que se llama Badía y sí contestó así como como hostilmente me parece que fue ese twitter entonces no creo no creo no sé si me conozcan eh, pero no no tengo una relación con, con ellos cercana ni, ni mucho menos ni ni he pensado en colaborar ni seguramente ellos tampoco entonces como que eso nada más es para echar chistes y pues estaría, estaría padre porque a mí me gusta estar, me, me gusta echar chistes, pero no sé si tengan invitados o así, la verdad, no sé, desconozco. Sí, me gustaría, claro que sí, me gustaría. Vamos a, a ver a Denise, acá que nos escribió en WhatsApp, y dice: Hola, Oxlack, saludos, saludos desde Bolivia, un abrazo a toda la gente de Bolivia. ¿Qué tal, Oxlack? Espero que veas el video, saludos desde Tijuana, un abrazo hasta Tijuana. Eh, vamos a ver a Brenda que nos ha mandado algo. A Brenda dice, ya me pelaste, un abrazo para Brenda. A Soy, a Soy Alito, vamos a ver, son, son, ah, aquí tenemos ya un mensajito que dice lo siguiente. Hola Oxlack, un amigo venía conduciendo en su moto y se encontró con esto. Yo le dije que es un peluche y él dice que no, porque los opilotes ya se lo estaban comiendo y que sí olía como si estuviera en fase de descomposición. Y llegué a varias teorías. La primera es que se trata de un puma, ya que sí su aspecto, ya que es parecido a su aspecto. Dos, es que sea un peluche. Y la tres es que sea un críptido llamado onza. Esta fue la onza que capturaron en Sierra Madre y la encuentro un parecido con la imagen, Sierra Madre. Es una onza. Vamos a ver la fotografía que nos ha mandado. Pues yo aquí lo que veo es que parece un perro. Eh no no hay más detalles en esta imagen que estamos viendo en pantalla pero noto por ejemplo que, que el pelaje que tiene parece más de canino eh, la cola parece de canino las patas traseras parecen de canino las delanteras también parecen de canino y la cabeza a mí me parece que es un perro muerto. <risa> Nuestro amigo nos lo ha mandado porque ha pensado que esto se trata de un críptido o de un peluche, pero no, no, para nada es un peluche, no es un críptido, la onza es, es no es un críptido la onza, pero es un animal en peligro de extinción o no sé si ya esté extinto, pero la onza sí es eh, este esta de esta región. Y lo que estamos viendo en pantalla, creo que se trata de un perrito, pobrecito, es un, es un perro. No hay más fotografías, pero es un perro. Dice, te mando WhatsApp para contarte lo del caso de Alex, te dejo texto, puedo enviarte un audio. Mándame un audio, Ale, porfa, y lo escuchamos ahorita en el programa, mándame un audio. Saludos, mi buen Oxlack, gracias, José. Un abrazo a José y a Sandra también, a Jacqueline Vázquez, que nos está viendo allá en YouNow. Hoy en día cualquier animalito es un crítido, la trompa se ve muy corta y no chata. Pobre perrito, yo creo que es un perrito, ¿no? Sí, sí es como un perrito, que se ven ustedes saben eso. Muy bien, tenemos aquí un apoyo de Omar Fernández, que nos mandó 25 pesotes de una super etiqueta. Gracias, mi hermano Omar. Vamos a ver qué tenemos acá más adelante. Teníamos más, eh, más videos. Casi los actualmente los videos paranormales de terror y cosas así ya están saliendo en TikTok. Veo muy fuerte la plataforma. Veo que la verdad, eh, mucha gente, pues sí, es, las estadísticas lo dicen, que TikTok es la plataforma número uno eh, y se nota. Creo que YouTube eh, es una plata, plataforma importante que es difícil que desaparezca porque recordemos que es parte de Google. Es el segundo buscador más importante o el más, eh, el, el más ocupado a nivel mundial, YouTube. El primero es Google, el segundo es YouTube y los dos son de la misma marca. Entonces, por eso es, es difícil que YouTube eh, en un corto tiempo desaparezca, ¿no? Puede evolucionar, pero no desaparecer. Pero veo que TikTok está arrasando, está arrasando y le está dando incluso la vuelta a Facebook, en donde los videos tenían muchas más vistas que en YouTube. Ahora TikTok en verdad está siendo un huracán completamente. La gente le gusta ver videos cortitos, de un, de un minuto, menos de un minuto. Los ve, se ríe, llora, se espanta, se vuelve a reír, vuelve a llorar, se excita y demás. Así constantemente una ola de emociones es lo que es TikTok y estás viendo uno tras otro y uno tras otro. Es impresionante lo que lo que esta red social ha llegado a hacer y, y eso que Vine era como eso. Vine era un TikTok pero Vine no pegó como lo está haciendo TikTok. Vamos a ver este videito que nos han mandado. No sé de qué se trata. Nos eh, amigo Diego nos ha mandado un videito. Estamos eh, cargando el video. ¿Qué harías tú? Se llama el video. Y es un video como de. como de un momento paranormal. Vamos a verlo. Hay un acordeón que se está tocando solo. Está bueno el video, me gustó, eh. me gustó. Fíjense, este por ejemplo, no sabría decirles si es verdadero o es falso. Eh, en este video me reservaría la opinión porque parece muy real. Para la gente que no lo está viendo, hay una persona que está grabando en su casa, al parecer comenzó a grabar porque están sucediendo fenómenos paranormales y de pronto escucha el sonido del acordeón. Voltea, está grabando el acordeón y el acordeón se está moviendo solito. Este, se ve muy bien, la verdad. El video es muy bueno. Eh, yo, yo no sé, no sabría decirle. A mí me parece muy real este video del acordeón. No lo había visto. Muy buen video. No sé ustedes qué piensen. Yo sé que, que todos los videos paranormales se pueden recrear todos porque con la magia del cine, con la magia de las pantallas verdes, con la magia del After Effects de, y de todo ese tipo de cosas, se puede hacer cualquier tipo de video. No hay límite para eso. Pero no toda la gente sabe a, a hacer uso de eso, ¿no? Eh, por ejemplo, el Mario de la tienda de piñatas, él sabe editar. Entonces, Mario pues ha hecho varios videos paranormales porque él sabe editar, pero no todas las personas lo saben y no todas las personas hacen uso de, de eso para llamar la atención o para volverse famosos. Por ejemplo, este caso donde el acordeón se está tocando solo, creo que no va a llegar a muchas personas ni va a ser famosa a la persona y no creo cómo tendría que invertir o dedicarse a hacer un video, tendría que haber hecho un video ahí con con un traje verde, por ejemplo, para que el, la persona desapareciera y meterle un croma en After Effects o en un Sony Vegas o en otro, en otro editor de videos y desaparecer a la persona con el traje verde para que solamente se viera el acordeón usándose así. Entonces, para eso sirve la investigación. Si nosotros entráramos a la cuenta de esta persona, veríamos si él tiene videos similares. Si tiene muchos videos similares, es muy claro que esta persona esté haciendo trucos, esté haciendo trucos de edición. Pero si es su único video de esa forma, entonces podría ser que el video sea verdadero. Vamos a verlo nuevamente. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Parece que es ruso. muy bueno me gustó este sí me gustó bastante y saben que no se podría hacer un croma ahí porque el, el teléfono se está moviendo se está moviendo constantemente y para hacer un croma se necesitan dos capas dos capas de video una donde esté el, el objeto en pantalla verde o una persona con traje verde y la capa inferior que sería la la capa fija del, del lugar, entonces eh, tendrían que ser dos, dos videos que empalmaran idénticamente para que esto se pudiera reproducir y vemos que se está moviendo constantemente, entonces no se podría hacer tan fácil, pero está recortado a mi parecer falso, se pone, se pone zoom muy rápido dice Ricardo Amaro, un, un, un zoom muy rápido, vamos a ver. Dice que se pone el zoom muy rápido. A ver, vamos a ver. Ahí vamos a ver si se pone el zoom rápido. Ok, hay un, hay un acercamiento. Buen, buena observación, buena observación. Hay, hay, uno, hay un, un zoom muy rápido. Pero recordemos que en el, en el iPhone, me parece que haciéndole solamente hacia arriba, se hace zoom. Entonces, si es un iPhone, con un solo movimiento del dedo, se haría el zoom. Si es con, el, con un Android, sí tienes que poner en la pantalla y abrirlo. Que igual no te lleva mucho tiempo, pero es fácil de hacerlo. ¿Dónde puedo ver el video? Dice Jorge Valtierra. estoy transmitiendo en YouTube y en Facebook, en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook, se está transmitiendo eh, lo que estoy eh, conversando, los videos que me están mandando, entonces ahí la gente de TikTok o la gente de YouNow si quiere ver los videos, pues puede ir a, la, a Facebook o a YouTube y ahí puede estar viendo la pantalla que estamos observando. Un abrazo para Israel Ventura, para Ángel, para Maru, para Eric, para Abraham Cruz, para Elena, un saludote para Guillermo Alejandro también, para, dice mi vato, no es mi vato, así se llama, mi vato. Y para Carlos, mi hermano, gracias, mi hermano Carlos y Sandra. Y Monse si vas a YouTube, ahí también, exactamente, a YouTube también. ¿Cómo le hacen los videos apocalípticos como los de El Sol ha desaparecido? Pues si me enseñaron un video, les explicaré un poco a lo mejor cómo se pueden hacer, pero no es difícil, de verdad no es difícil. Solamente es que nosotros desconocemos mucho. Por ejemplo, yo que llevo tantos años editando, que, que ya conozco, que observo, que he investigado, que sé cómo se hace el CGI y que he visto otras aplicaciones para hacer animaciones en 3D y demás, aún me siguen sorprendiendo muchos videos que son hechizos, que son creados. Entonces... Sé que a cualquier persona que tenga el desconocimiento completo de que cómo se hacen estos trucos de, de video, pues obviamente pensarán que son reales. Pero, pero no. Hay muchas formas de hacerlo. y Por ejemplo, esta persona que hace videos de que está viviendo en el 2050 y tantos, o no sé qué, que está solo en el mundo, pues eh, estaba grabando o graba siempre, creo que en la madrugada, donde no hay nadie, donde todos están dormidos. Y pues creo que ese donde el sol se ocultó es lo mismo, porque dice que una neblina opacó todo el mundo y pues son, son grabaciones de la madrugada o de antes de amanecer, donde no hay gente y obviamente son tomas rápidas de los lugares que están completamente solitarios. No sería difícil, pero sí sería un... un... un eh, un buen esfuerzo estar haciendo esos videos por estarse levantarse levantándose temprano o estar grabando en la noche y demás, sí es un buen esfuerzo. Y quedan buenas las historias. Por eso la gente se los cree, porque están bien hechos. Pero no, es falso, es falso. Ahorita voy a buscar, eh, creo que sí puedo buscar el de Abiud para que vean cómo, cómo él mismo dice que es un creador de contenido de terror. Vamos a ver qué más tenemos acá, tenemos un mensajito de Ale, ¿dónde está? Dice Ale que ya me lo había mandado, pero yo no sé, Ah, aquí está, yo creo que es ella. A ver, Ale dice que me mandó un audio, vamos a escucharlo. Hola, Ox, buenas noches, qué gusto saludarte otra vez, qué padre que me leas, gracias. Este, El caso de Alex que me gustaría que pues checaras porque me parece bastante interesante trata sobre un papá soltero joven de oh, no recuerdo en este momento exactamente la ubicación pero eh, me parece que es um, Florida no eh, te voy a mentir eh, pero eh, el caso es que le hereda le heredan una casa, una casa de su familia, pero eh, pues él va descubriendo que esta casa pues ha pertenecido a generaciones eh, de su familia pues muy antiguas. Lo interesante está en que, o sea, sí, le suceden cosas extrañas, ya sabes, manifestaciones paranormales, empieza a tener sueños extraños, pero lo más. Eh, lo que lo va haciendo más interesante es que él, o sea, él se da la tarea de visitar los lugares con los que se relaciona su casa y su familia, porque se va dando cuenta que, eh, sobre todo sus abuelos, eran bastante conocidos y respetados, pues alrededor de. en, a los, en los alrededores, vayan ¿no? Entonces, este llega a, a, a tal grado, ¿no? Esta como popularidad de su abuelo sobre todo, él descubre, y es como lo más interesante y lo más padre, que eh, era como una especie de, que no quiero decir exorcista, pero de qué otro modo puedo llamarlo como curandero, algo así, este, pues muy estudioso de las prácticas este pues sí relacionadas con los exorcismos y todo este tipo de cosas. Este, y algo como no sé, que, que te atrapa, ¿sabes? Es que él descubre que a su abuelo, su abuelo no pasó a la historia, o no es como tan reconocido su nombre porque hubo alguien que lo traicionó, un amigo de él que se dedicaba a la industria del cine y que incluso eh, lanzó una película basada en experiencias que tuvo el abuelo de Alex, o sea, se las robó, y más adelante descubre que también tuvo que ver eh, en la inspiración que dio, eh, que dio pie a que se grabara la película del exorcista que todos conocemos. ¿Cómo ves? Suena, suena interesante, ¿no? El, el caso hasta donde lo hemos venido siguiendo mi hermana y yo, creo que ya no se ha actualizado últimamente. Es una serie de videos de TikTok. Hemos visto nosotros una, una serie de videos. Creo que son siete. Saludos. Bueno, saludos a Benicar. Saludos allá en TikTok. A Beatriz Alejandra en TikTok también. La pueda recomendarte los links que nosotras vimos. Eh, y pues te das la oportunidad de, de checar este caso, está, está interesante porque no me parece invención, ¿sabes? Él se comunica con diferentes personas, comparte las llamadas, visita los lugares, o sea, todo está como muy abierto al criterio del público, estaría, estaría padre que lo checaras. Y bueno, este, si, no, si no seguimos en contacto en este momento que me gustaría que igual me respondieras con un audio y me mandaras saludos. este Pues recibe los míos, los de mi hermana, y muchos besos también. Eh, sigo pendiente de tu transmisión, ¿vale? Ahí está la historia de Ale, que nos estaba explicando sobre uno de estos casos que se tocan en TikTok, o sea, que, que, que suben en TikTok, y pues nos estaba explicando de qué trataba. Pues yo creo que, Ale, mándame... Mándame el, el link de uno de esos TikToks para que para que le entienda mejor a la historia esta. Porque se escuchó como que, como que tiene mucha información y nos revolvió un poco. No le entendí. Pero si dices que está interesante, pues bueno, vamos a checarlo. Yo creo que en algún momento vamos a poder ver TikToks acá. Eh, o voy a descargar TikToks y se los voy a o se los voy a reproducir. Para que los comentemos, porque también, o me pueden mandar TikToks, pero mándemelos, no me manden el link, mándenmelo como descargable, para que lo podamos reproducir en vivo y los podamos eh, platicar. Tengo un mensajito aquí de alguien que nos mandó una historia. Dice: Buenas noches, Ox, te quiero contar algo que me pasó donde vivía anteriormente, hace seis años atrás. Anteriormente vivía en un fraccionamiento en el estado de Veracruz. Este cuenta con áreas verdes y las casas con pequeño patio. Voy a poner musiquita. Anteriormente vivía en un fraccionamiento en el estado de Veracruz. Este cuenta con áreas verdes y las casas con un pequeño patio, con un árbol. Una noche escuché ruidos. Pensé que eran gatos, pues estos acostumbraban a salir por las noches. En otra ocasión se escucharon cómo tiraban las cucharas y la vajilla dentro de la casa. Fui a ver y nada. Así pasaron varias noches y me tocaban la ventana de mi habitación. Me asomaba con mucho miedo para ver qué era. Quizá un gato, pero no era nada. Ya estas cosas empezaban a ser más seguido, incluso al grado de que los ruidos tardaran horas y dejaran de escucharse al amanecer. Los vecinos me decían que eran duendes, ya que donde se habían construido este fraccionamiento era terracería había árboles etcétera aparte que estaba pegado a un río que pasaba por detrás del fraccionamiento esto me dio más miedo pues temía que algún duende estuviera dentro de mi casa hasta que un día me llevó hasta que un día me llevé un gran susto una noche mientras dormía escuché en el techo como si cayeran o tiraran canicas y se escuchaban cómo corrían en el techo Así que me armé de valor para ver por la ventana, aunque sea la sombra en la pared o el reflejo en la ventana del vecino de lo que había en el techo. Y vaya sorpresa, cuando al voltear la vista logré ver en la banda, en la barda, un ser de tamaño de un niño, con grandes ojos rojos y brillantes, como si fuera un gato o un perro en la oscuridad, orejas un poco largas, y este llevaba en las manos un puño de piedras y ramas. Me quedé inmóvil y este ser se me quedó mirando mientras yo seguía escuchando cómo corrían en el techo. Después de que me pude mover, corrí, cerré mi cortina y me metí a la cama como pude. Y desde ese momento, cada vez que escuchaba ruido sobre la casa o en el patio, ya no me asomaba. Espero y puedas leer mi historia. Esta es una de tantas que ya de pequeña me han pasado cosas y me han dicho que lo que traigo es de herencia, ya que mi bisabuelo era santero y mi abuelita paterna hizo un pacto con el diablo, aunque yo me dedico a nada de eso, pero sí creo en esas cosas, sí creo que esas cosas existen. Pues como ven que vio a un, a un ser del tamaño de un niño, con los ojos brillantes, orejas puntiagudas, y llevaba en la mano piedras y ramas en la otra mano. Como platicábamos ayer con Melissa, pues a pesar de que se escuchen extraordinarias las historias, aquí cuando alguien me cuenta historias, pues no estoy para desmentirlas o para decir que son verdaderas, solamente las compartimos. Porque si ustedes no lo cuentan es porque les pasó, porque tienen muy buena imaginación o porque quieren trolear, pero por cualquiera de estas tres es interesante, ¿no? Entonces, pues, esta amiga nos dice que le sucedió seis años atrás esta, esta aparición de un duende en su casa. Yo no me imagino ver a, a un ser así porque este ya es como de un tamaño de un niño. Si el, si el pequeñito daba miedo, ahora uno de un tamaño de un niño, pues sí es mucho más aterrador, ¿no? podría ser un chaneque o un troll, dice School Main Force, soy el que no duerme, andaba bien cocodrilo, eh, José Ponce, un abrazo, saludos, Valkyria, Valkiria, un abrazo, saludos, ¿qué piensas de Carlos Blum, el viajero del tiempo? ¿De Carlos Blum, el viajero del tiempo? No he visto, pero he escuchado cosas de estos viajeros del tiempo, ¿no? Y, y pues nada, lo mismo que Carlos name Son videos ficticios, son falsos. ¿Dónde está el Siempre Llama y Cuenta una historia diferente? Carlos Urchaneque, saludos, Roberto Arellano. Vamos a ver si tenemos otra historia. Esta del duende estuvo muy buena, ¿eh? Por cierto, me llamo Isabel. Un abrazo para Isabel que nos mandó esta historia. Voy a ponerle muy interesante... Gracias. Vamos a leer esta otra. Dice, hola, buenas noches. Les puedo mandar un saludo a mi hijo Sebastián, por favor, que le gustan mucho tus videos. Un abrazo para Sebastián, en donde quiera que esté, que nos está viendo. Un abrazo y gracias por estar viendo el contenido, los videos. Recuerden que todos los días subo un nuevo video al canal, así que los espero. Y también los espero en las transmisiones. Dice, este es un video de un guardia de seguridad que al parecer conversa y saluda a un compañero fallecido. Soy la vaca 1012. Checa el video que te mandé, Oxlack, está interesante. Vamos a ver el video de un supuesto guardia de seguridad que platica con un compañero que ha fallecido en el trabajo. Vamos a ver. pero él no sabía que se había muerto el señor de la ceo A las 3 de la tarde llegó el Espíritu y lo saludó, y si ve que él está hablando con el Espíritu, y qué? y las cámaras lo notaron que hablaron solo, apenas terminó el día de hablar con, con el Espíritu, y de su compañero se le acercó y le preguntó qué era lo que estaba haciendo, y dijo que era que estaba hablando con su hermano de tal y después usted sabe que acaban de tomar que se había muerto. Ah, caray, este video como que es reciente, este video no lo haya visto, está bueno, es para la gente que no escuchó en TikTok con YouNow, supuestamente este, esta persona que es un guardia de seguridad, eh, conversa con alguien que llega de pronto, pero no se ve nadie, y se ve que, que platica, que al parecer como que checa el reloj, incluso cuando se despide le, le pone el puño, por eso veo que el video es reciente, yo pensé que era uno de esos videos antiguos porque ya he visto al menos dos de guardias de seguridad que hablan con un fantasma. Pero este es nuevo. Este no lo había visto. Está bueno este. ¿De quién me lo mandó? Se ve como el guardia de seguridad. Vamos a verlo nuevamente. Okay. Este es el de la isla. Antes el Dice aquí la persona que está narrando que un día antes el que hacía el aseo se había muerto. Y que el velador o este guardia de seguridad no sabía que esa persona se había muerto y que entonces aquí comienza a platicar con alguien que es invisible y que cuando se va que otro guardia le pregunta que con quién estaba hablando y es cuando él contesta que con el del aseo pero el del aseo estaba muerto, el video está muy bueno aseo pero él no sabía que se había muerto el del aseo de la tarde llegó el espíritu y lo saludó y si sí ve que él está hablando con el espíritu y que y las cámaras lo notaron que hablaron solo apenas terminó el día de hablar con, con el espíritu y de sus compañeros se le acercó y le preguntó qué era lo que estaba haciendo dijo que era que estaba hablando con su cánito tal ustedes pues que acaban no, de forma que así no, no sabíamos no. por ejemplo este video también pudiera decir que es real es muy fácil de hacer, si, si alguien quisiera hacer un truco, si quiera, quisiera engañar a alguien, pues es facilísimo, ¿no? Solamente actuar como si estuviera hablando con alguien. Pero no sé, yo, yo no, no pienso mal de la gente y no pienso que, que este señor se estaría prestando para hacer una broma de ese tipo. Se ve que es un señor pues, grande y, y el, el cómo habló y todo eso pareció muy natural entonces por ejemplo no, no sabría opinar tampoco sobre si esto es verdadero o es falso sería muy interesante si sí, el investigar más a fondo quién subió el video, dónde se subió el video de quién es la voz de la mujer, quién es el guardia de seguridad eh, y ya sabiendo quiénes son pues pedirles una entrevista saber si esto lo hicieron como un como un fraude como algo para entretenerse o si fue algo real eso estaría interesante preguntarles el, el decir eso es verdadero o esos falsos sin pruebas también es muy aventurado no eh, entonces digo hay cosas que se ven muy falsas esta podría ser muy falsa porque es fácil de hacerlo pero como dice franklin franco es raro me parece interesante Ojalá a alguien de aquí me diga dónde se grabó esto y demás. Dice que en TikTok, dice que lo vio en TikTok. Oye, pero este no tiene formato de TikTok, ¿cómo fue que lo descargaste? ¿O así lo subieron en TikTok? Es que esos, todos esos videos me gustaría eh, de verdad encontrar a las personas y entrevistarlas y que me fueran súper sinceras que me dijeran, no, la verdad, hicimos esto para divertirnos, para engañar a la gente, o demás, para un TikTok y cosas así, pues ok, no pasa nada, pero que dijeran la verdad, o que a estas personas, y si fue real, pues investigar un poco más el caso, porque entonces significaría que, que los fantasmas existen, o sea, yo, yo estoy seguro de que los fantasmas existen, las, las evidencias son lo que uno está buscando, y esta me pareció muy interesante. No son los investigadores paranormales ni los exploradores paranormales, ¿no? Estos, estos charlatanes de exploradores siempre hacen sus cosas pues, para llamar la atención de la gente. Pero, por ejemplo, estos videos que son uno nada más, que los suben en su cuenta de TikTok, pues puede ser que sean reales. Y además se está grabando desde una cámara de seguridad. Me parece muy buen material. Este caso me gustó, me gustó bastante. William Contreras Vázquez dice, Oxlack, ¿tú crees que hay almas penando de soldados de Segunda Guerra Mundial? Muchos cuerpos no se recuperan, no se han recuperado. Bueno, pues mira que hay historias de batallones que se aparecen, que son de la Segunda Guerra Mundial. Y pues sí, sí hay historias de fantasmas de soldados, pero todo esto está en Europa, eh, más en, en Francia. En Francia, porque ahí se dieron eh, los enfrentamientos para los, la ocupación nazi y después, pues la recuperación de, de los aliados, ¿no? Entonces hubo muchas batallas en Francia y sí hay historias paranormales de soldados en esas regiones de, de las fronteras con Alemania, Francia y demás. Pero sí, también es buena tu pregunta porque si sí, Hablamos de que hay personas, hay fantasmas penando, pues cuántos de ellos penan y por qué estarían penando, ya que dice Oxlack, que ese video tiene tres años ya, dice Beautiful Twitch, pero Beautiful Twitch tiene cubrebocas y se saludaba de puño, no no creo que sea de hace tres años, hace tres años era dos mil, ¿qué? 2019, entonces no podría ser de hace tres años. Quizá hace menos, sí, pero pero no, porque trae cubrebocas. Y yo he visto dos, dos videos donde hay eh, veladores o estos guardias de seguridad que hablan con fantasmas, pero estos videos sí ya tienen bastantes años, pero este me parece que es muy nuevo, ¿eh? No, sí fue en el 2019, dice Juan del Ángel Arcano, 2019, ¿de dónde lo sacaron? Ya es ya es video viejo, dice Manuel Juárez, eso fue en el 2020. Eh, más chido, ¿por qué murió más gente? 2019, inicios del COVID. Pero inicios del COVID no se saludaban de puño. Eh, ese video es del 4 de septiembre del 2020. ¿Cómo sale la fecha? El 4 de septiembre del 2020. Ese sí te lo podría creer, ¿eh? Que sean del 2020, sí te lo creo. Porque ya tiene las características. ¿Y dónde sucedió? Si ya saben la fecha, ¿dónde sucedió y cómo fue? Díganme. A poco se acaban de inventar los cubrebocas dice Moisés Gómez. Pues no, pero en Latinoamérica no se andaban ocupando constantemente. En China siempre se han andado ocupando por la por la por el clima, por el no más bien por la contaminación. En China siempre se han usado los, los cubrebocas, pero en Latinoamérica solamente la gente de, del área de salud. Al norte de Japón tsunami en el molde Colombia dice Juan del Ángel Arcano en el Monte Colombia, de hecho salió en la prensa de ese país, Ricardo Velázquez de Los Santos, voy a buscar, voy a buscar información porque puede ser ¿no? Sí, puede ser que ese video sea del 2020 si sí se los creo y habría que ver si hay una entrevista, si salió en el noticiero, pues estaría bien si hay, ver si hay alguna entrevista voy a buscar ese video y lo voy a lo voy a subir a mi canal de YouTube, Santander, Colombia, un guardia de seguridad en un centro comercial localizado, dice, localizado en Bucaramanga, oh, en Bucaramanga, ok, si es en Bucaramanga, tengo un amigo en Bucaramanga, entonces le voy a preguntar si él sabe más acerca de eso, y a lo mejor se puede contactar hasta la persona, ¿no? Guardia saluda a colega muerto, si sí, lo entrevistaron en los noticieros, dice Juan del Ángel, Arcano. Hay otro viral de un guardia que habla con una niña. Ándale, Leslie. Ese, ese de la niña sí lo he visto. Sí, ese, ese es más, como más conocido. En México estamos, nos preocupa, el no circula hoy. Arles, un abrazo. Eh, Andrea dice que ya sabe cuál es ese video. Antes de la pandemia me tocaba ver muchas personas en bici y motocicleta con cubrebocas por el frío. También, Moisés Gómez, sí, exactamente. Fíjate que yo usaba cubrebocas cuando me iba a la escuela. Cuando iba a la universidad, me ponía un cubrebocas en la mañana por el frío precisamente. De hecho, ese video ya lo habían mencionado en el podcast de Esotérico 420, el cual salió a finales del 2020. Es el del guardia que lo avientan, se ve muy falso. No, no es el del guardia que lo avientan. Ok, entonces eh, voy a investigarle, porque puede ser que es el del 2020, como ustedes mencionan. Y si hay entrevistas, pues quiero ver la entrevista, porque la verdad no había visto este video. Y entonces, pues, también significaría que es real, ¿no? Y si es real, pues, eh, ahí están los, los casos. Sería un video real de un fantasma. Y eso, eso estaría increíble, porque ya tendríamos una evidencia de que los fantasmas sí se aparecen. Pero, ¿cómo es esto de que no se ven en cámara, no se ven a cámara, pero sí la persona lo pudo ver? Eso es lo realmente interesante. Entonces imagínense las brujas, los demonios, los duendes extraterrestres y demás que graban los exploradores paranormales, pues obviamente son charlatanerías de lo más eh, absurdo, ¿no? Ese video se ve muy real, no creo que sea falso, dice Aurora Noelia. Vamos a ver qué más tenemos, estuvo, estuvo bueno este, gracias, yo, yo no recuerdo haberlo visto, así que gracias por mostrármelo. Aquí me mandó un audio y vamos a ver qué dice. No, de hecho, este video lo escargué de otra plataforma, pero de hecho hay un video donde lo está narrando en un noticiero, una reportera, este, incluso se en un noticiero porque fue muy, muy, muy este, muy extraño. Ok, ahí está nuestro amigo que nos responde sobre el video, yo soy el que está más atrasado en este caso, ustedes ya lo habían visto, yo no lo había visto. Así que gracias, gracias por mostrármelo. Vamos, aquí tenemos a Ale que dice, ¿qué pasó, Ale? ¿Qué son esos, esos deditos así? Y esa gotita, Ale. Ya, ya, ya eliminaste el audio. Ah, ¿Eliminaste el audio? No, no te sientas mal, Ale. No entendí la historia, no entendí muy bien la historia. Por eso te digo, mándame el link del, del TikTok y yo creo que le entenderé mucho mejor, aquí tenemos dice otro mensajito, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, buenas noches Soxlack, a continuación te muestro esta foto que me la proporcionó un amigo, por nombre Bernardo, radicamos ah, por nombre Bernardo radicamos en Ciudad Juárez, él practica el senderismo en gran parte del estado de Chihuahua, y la fecha aproximada de esta imagen fue en junio del 2019, fue tomada en Barrancas del Cobre, Chihuahua al descenso se detuvo a hacer sus necesidades y estuvo tomando varias fotografías. Me comentó que sentía que alguien lo miraba, pero no había nadie más aparte de los compañeros que iban descendiendo aproximadamente 15 kilómetros del descenso. Fue tomada esta imagen. Atentamente, Octavio Macías. Vamos a ver la fotografía. Ok. Pues bueno, aquí tenemos una paraidolia. Aquí es claro que, que lo que estamos viendo en pantalla... Se trata de una imagen que se ve como si fuera un rostro entre las piedras o entre los troncos, pero es claro que es paredolia, es una paredolia. O sea, dicen que la paredolia lo que hace es buscar eh, rostros o, o figuras humanas en, en la... como en el caos, ¿no? En donde hay muchas cosas como que el cerebro tiende a construir cuerpos o rostros y los identifica es como una computadora que está haciendo como un software que identificaría algunos rostros o cuerpos en donde en donde hay bulla, en donde hay ruido visual. Entonces, eso es lo que nosotros captamos y podríamos pensar que se trata de un duende que está escondido bajo esos troncos, pero no, es una pareidolia. Está interesante, está padre. Se ve como un rostro de un ojo muy grande con una nariz de bola y la boca también se le ve, pero es paraidolia. Está buena la paraidolia, sí me gustó. Vamos a descargar esta paraidolia con la historia. Yo digo que es un gigante petrificado, dice el Lobo Solitario. Saludos, Osla, ¿cuándo vienes otra vez a Playa del Carmen? Te voy a dar un rol a lugares misteriosos y embrujados, Carlos Peña. Pues, no sé, Carlos... Espero que muy pronto pueda ir nuevamente a, a Playa del Carmen. Estuve unos di, días ahí, no sé cuántos, como unos cuatro, tres días. Me la pasé muy padre. Me gustó. Eh, pero eh, sí, es meramente turístico. Es como playa, como antros. Eh, y ya, ¿no? Sí me gusta, sí me gusta la playa de los antros. Pero... Como tú dices, eh, llevarme a, a lugares misteriosos es lo que a mí me gusta, ¿no? A lugares que la gente que va a vacacionar no conoce. Esos son los lugares que a mí me gustan, los lugares extraños. Sí me la pasé muy bien en Playa del Carmen, pero a mí me gusta andar de explorador. Yo una vez miré una bola luminosa, pero grande, cuando tenía como 11 o 12 años. Y ahora que lo recuerdo me das escalofríos, dice Hernán Flores. Dice, esa pareidolia me da valle inquietante. Elena, vamos al cine a ver la película del doctor no sé qué, aquí Dro. Hola, Oslag, saludos desde Argentina, saludos. puedes enviar un audio parodiando al Negas, parodiando a Dross? Eduardo Tolentino, pues mándamelo, mándame el audio parodiando a Dross, claro que sí, mi hermano. Se parece al Shrek de la parodia. Hola, Oslag, saludos desde Argentina. Eh, mía, un abrazo. <coughs> ¿A quién le dices guapo, mía? A Kip. A Kip le dices guapo. Ya te llevas así con Kip. Yo te llevo a la playa mamitas. Te invito a las la Ahí es muy misterioso. Pues acabo de ver que asesinaron no a una persona en playa mamitas, en el mamitas, ¿no? Que es este, que es, sí sí es este como lugarcito donde hay camastros, ¿verdad? Ahí fue donde asesinaron a una persona hace unos días, ¿cierto? Lo balacearon ahí. Hola, Oscar. Saludos desde Argentina. ¿Cuál peli, Akira? ¿Puedo mandar un audio hablando como rapero negro del gueto? No, MMG, no. Mía, mía, tampoco saludos. ¿Ya le pegaste a Omar Cruz? No, no le he pagado a, a Omar Cruz. Gente, apóyenme, por favor, con sus superchats, con las estrellitas en Facebook, con los regalitos, con los likes, para que pueda juntar para pagarle a Omar Cruz. Por favor, échenme la mano con eso. Si no, me va a estar cobrando Omar, ¿no? No queremos que venga la gente a cobrarnos constantemente, como lo están haciendo ahorita. O sea, tiene su cumbia, le harán un rap, email. y si es una buena, doctora, no es el quitante. El árbol parece un niño crucificado, la piedra del suelo parece un rostro, lo que hay al pie del árbol parece un rostro. Le vio muchos rostros, mi amigo, a eso. Ahora sí, habrá fantasmitas en la playa, mamitas, exactamente, habrá fantasmas en la playa, mamitas. Mira, yo tengo cosa, casa en un lugar seguro, mija. Alex, no sé qué. ¿No le has pagado? Ya viene con intereses. No, no le he pagado, Elena. No le he pagado. Deberías de ayudarme ya con los superchats, Elena, para poder pagarle a Omar Cruz. Vamos, pues, a ver qué es lo que, que sigue. Tenemos un mensaje que dice, hola, Ox, te envió el tío, el TikTok de Alex, el que te dice mi hermana. Ojalá puedas verlo. Está muy interesante el caso. Saludos, Ox. Ok, este link del TikTok lo voy a checar. Eh, a ver, déjame ver si lo puedo checar de una vez. Porque nunca he metido un link de TikTok aquí. ¿Se puede ver en la computadora? Ah, sí se pueden ver los TikToks aquí. No sabía. Ah, pero es una historia en inglés. No, pues hay que esperar a que venga Melissa y que nos lo traduzca. Porque pues está en inglés, sale tú si le entiendes al inglés te puedo invitar a la transmisión para que entres y nos platiques bien cuál es el tema porque al inglés no, pues no le entiendo pero no lo sé traducir así que no lo vamos a encontrar pero vamos a ver dice iniciar sesión voy a poner para ti a ver vamos a ver qué me sale para mí el otro día me encontré este video y tengo que intentar el otro día me... Ok, mucho, mucho, mucho baile, mucho baile en TikTok, nada, nada, nada de paranormal, no, mucho baile, mucho baile en TikTok, nada de paranormal, como no está mi cuenta puesta en la computadora, por eso aparecen puras mujeres bailando, eh, pero voy a ponerle mi cuenta para que podamos checar los TikToks, entonces ya vi que sí se puede, vamos a checar los TikToks ahora, pero déjenme poner mi cuenta para que aparezcan a quienes sigo, y para que vean este, las cosas. Yo creo que mañana hacemos noche de TikTok para que vean a los que sigo, que son pues muchos de temas paranormales, y hay buenos TikToks para que los veamos. Polo, Oxlack, y trataré de traducirte lo dice Ana, la reina, Anaela, la reina, Memera Es que son muchos videos, Anaela. No es un solo video, son muchos videos de TikTok. Todos están en inglés. Aparece lo que más consume Sox. No les Siempre si no, si no tu cuenta, si no tienes una cuenta, aparecen puras mujeres bailando, literal, o sea, yo ya tengo mi cuenta, y pues ahorita ya me aparece todo lo que sigo, pero cuando no tenía cuenta, o por ejemplo, que no la tengo ahorita guardada en la computadora, aparecen puros TikToks de mujeres bailando, así que no es lo que más consumo, ¿no? Ya tengo cuenta, pero tengo que meterla aquí a la computadora. La cuenta la tengo en mis celulares. Pero, en este, en la... Aquí la, la debo de meter, pero ahorita no sé, me tengo que... A ver, vamos a ver. No, mañana, mañana hacemos lo de TikTok, por favor. Mañana lo hacemos. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Saludos desde Lareo, Texas. Aquí en minuto, a minuto 3.39. Tenemos aquí el video del... El guardia de seguridad Minuto 3.39 Yo creo que es la entrevista Vamos a ver la entrevista A ver, déjeme ver si se ve en TikTok Ah, sí se ve Vamos a ver la entrevista 339, 338. Hablando con mis compañeros, pasando revista por el celular, cuando eh, mi amigo llega, ¿sí? Y me saluda de puño, y todo, incluso me pregunta por cosas de la isla, ¿sí? Por un amigo que tenemos en el tercer piso en común, incluso me pide que lo, que lo salude. No sabía que estaba hablando con un muerto Sí, mis compañeros en cámara, en monitoreo, ellos no me, no me informan que estoy hablando solo, ¿sí? quedó literalmente. Por eso el coordinador le llama la atención y la explicación que le da nuestro guarda es esto. Una vez eh, hacemos una revista general a ver si es que alguien no quedó registrado en cámaras si y de pronto se haya escondido en algún sitio. ¿Pero quién era Joaquín Antonio Rueda, el sujeto que se le apareció al vigilante? Y él no va a quitar hacía ah, sí, domicilio a, aquella, a las personas. Pues él es muy querido ahí en la isla sí y encima de que todo que somos amigos durante todo el tiempo que él subo allá y yo he llegado allá. Luego del incidente, el vigilante matute fue sometido. Qué feo editaron el video, pero gracias. Este ya vimos cómo se ve, cómo, ¿cuál fue la entrevista que le hicieron? a este guardia de seguridad eh, por ahí debe de estar la, el noticiero, el video del noticiero que se vea mejor porque esta edición estuvo pésima, está horrible pero ahí está, si sí tuvimos la entrevista con esta persona, entonces yo creo que si sí es un caso real o sea, está buenísimo, si es un caso real entonces podemos pensar que si sí, los fantasmas se aparecen, porque esta persona regresaría como a trabajar, ¿no? El espíritu de esta persona de limpieza regresó como a trabajar y se encontró a, a esta otra persona que no sabía que estaba muerto. Por eso lo pudo ver. O sea, es un gran misterio. Yo creo que este video es real, me parece real. Quiero creer que sea real. Está la entrevista con el muchacho. Tenemos todos los elementos. El, el video de la cámara de seguridad. La entrevista con estas personas. Entonces, creo que puede ser un caso real. Este me gustó para que fuera real. Está muy interesante ver a un fantasma. Esta persona claramente vio a un fantasma y quedó grabado en video. Qué interesante. Me gustó esto. ¿eh? Soy MG, Saludos. MMG, saludos y nos manda la foto de su cama y nos dice un... Buenas noches, Lux. la verdad estaba pensando si mandaron esto, pero me pasó una mañana, estaba viendo un video de... Bueno, en realidad no lo estaba viendo, YouTube se puso solo un video de, de YouLike, que no me gusta mucho ese, ese YouTuber, pero bueno, el chiste es que YouTube lo puso y estaba hablando sobre una secta satánica que hay en Tepito, perdón, un culto a, a un demonio negro, a un niño. El chiste es que estaba viendo, primero estaba sentado en mi sillón, y de repente, arriba de mi cama, en lugar de tener cabecera, tengo como una barrita, y está pesada, es de madera, y, y está acomodada con dos tipo ganchos. El chiste es que cuando estaba viendo ese video... Este, se me hizo, como no sé, de mal gusto el video de ese güey Y lo empecé a criticar, ¿no? En mí mismo, o sea, yo estaba hablando mal de... Y de repente, esa repisa que te digo, se cayó encima de mi cama Si yo hubiera estado acostado viendo el video, hubiera caído en mi cara No sé, es algo raro, hasta me daba pena decirte, pero Pero, bueno, pasó eso hoy Ok, aquí estamos viendo cómo se cayó la repisa y pues vemos que tenía al menos tres taquetes, y lo curioso que nos dice MMG, es que sucedió cuando estaba viendo el video de Yulay, el video se trata, yo ya lo vi, sobre un culto que le hacen al ángel negro, al diablo, a Satanás, a Luzbel, en una, en una casa ella en, en Tepito, sí, pero creo que sí es Tepito, y este... Y bueno, lo curioso que, como él dice, que se despegó eso cuando estaba el, el video. Fíjate que yo lo estaba viendo y a mí no se de, me despegó nada. De hecho, me estaba burlando mucho. <ríe> me deberían de ver, me deberían de conocer cuando me burlo de las cosas porque me... Y hasta yo mismo me doy mucha risa. Sí soy, sí soy muy, este... Sí soy muy chistoso cuando hago burla. Así que cuando estaba viendo ese video, estaba haciéndole burla. ¡Ja, <ríe> Y no me pasó nada, pero yo creo que es una coincidencia, ¿no? ¿no? No te asustes, mi hermano. No creo que haya sido nada malo. El video está muy chafa como para que el diablo se haya pasado del video hacia tu casa y te haya querido tirar la repisa. Fue una coincidencia. Una coincidencia muy interesante. Dice Beatriz Alejandra que se escuchan pasos en su techo, en la azotea, que no sabe que sean que no son gatos, se escucha con fuerza y parece como si corrieran, no son gatos. Eh, Beatriz, deberías de subir al techo y ver si hay algún rastro de, de huellas, ver si eh, hay cosas movidas ahí. Podrían ser, si sí, gatos, pero, pues, a los gatos igual no se escucha cuando caminan, ¿no? Pero pueden haber tirado cosas, no sé, a lo mejor, eh, a lo mejor un vecino se, se está pasando a tu azotea todo puede suceder, ¿eh? Así que, ¿qué tal si en la noche tu vecino agarra la azotea como para ver las estrellas? Porque está planito y, y tú no te has dado cuenta. Entonces, checa cuando escuches esos pasos o en el día, durante el día, sube a la azotea. Si, es, si te es posible, sube o sube a alguien y que vea qué hay en la azotea. Si hay alguna pista de esos ruidos que se escuchan en la noche. Ratas con botas, dice Carlos Armijo. Tengo un terreno caldito al lado. ¿Un terreno caldito? <risa> Tengo un terreno caldito al lado. ¿Cómo es un terreno caldito? ¿Qué es eso? ¿Qué un terreno caldito? Sandra, un abrazo. Gracias, Sandra, que me estás viendo allá en la transmisión. Te están robando el cable, amiga, dice la vaca 10-12. Un terreno baldío. Ese corrector de palabras, pues, el corrector de palabras pone. Las cosas que más escribes, ¿no? ¿Cómo habrá confundido un terreno baldío con un terreno caldito? ¿Eh? ¿Qué están escribiendo constantemente ahí en sus, en sus chats de WhatsApp? Eh, los espíritus son espíritus. Saludos. Ha de ser el ladrón para volverse, el, para volarse el tanque de gas. Exactamente, te pueden robar el tanque de gas. Ten cuidado, te lo están sacando. Vamos a ver qué más tenemos acá. Oxlack, fíjate que ahora de grande no he tenido suerte de ver o escuchar cosas extrañas, pero mis papás sí, y siempre cuando están bien dormidos, siempre cuando estoy bien dormido. Cuando era pequeño vi la figura de mi abuelo fallecido a dos metros de mí, salí corriendo. Ya ven, o sea, podemos creer en esta historia porque ya vimos un caso donde el guardia de seguridad vio a su amigo fantasma. Hola, ¿qué me dices de Joshua Luke? Saludos desde Tecolutla, Veracruz. Luego te cuento unas historias. Gracias, mi hermano. Te mandamos un abrazo. Hasta Tecolutla, Veracruz. Y ya de Shaluk no voy a decir nada porque ya he dicho muchas veces qué opino de él. Eh, y bueno, no, no, no, no, no creo que la gente siga creyendo ese tipo de cosas. Creo que mi hermana te envió algo sobre el caso de Alex por aquí, por WhatsApp. Si prefieres, después te enviamos los links que nosotras vimos. Una chica de otro canal los presenta ya subtitulados. No sé te qué parezca la idea o si se puedan compartir así. Igual y estaría mejor que los checaras fuera del en vivo. Ok, los voy a checar fuera del en vivo. Eh, ale, ahí está la entrevista. Bien, ya nos mandaron la entrevista bien del, del guardia de seguridad, pero ya la vimos. Vamos a ver qué dice Elena de Monterrey. Dice, Osla, nomás felicitado por el Día del Nutriólogo. Fabián del chat cumpleaños, felicítalo también. Le mandamos un abrazo a Fabián del Chat que está aquí, que cumplió años, le mandamos un abrazote. Y a Elena también un abrazo y felicidades porque sí, es el día del nutriólogo. Vamos a ver qué tenemos acá. Los videos que vimos los traduce una chica en los de Ayeste. Ah, ya, ya, ya, sí conozco a este. Fíjate que a este es una chica que hace videos paranormales, la ha invitado y me dijo que sí. Y yo ya no le he vuelto a mandar mensaje. Le voy a mandar mensaje, le voy a decir que si está, ya está lista para, para que venga con nosotros a compartir cosas paranormales. ella hey, este tiene su canal en YouTube, yo creo que muchos de ustedes la conocen. Elena B, la felicitación más fría del mundo, pues un abrazo, felicidades, el Día del Nutriólogo. No sabía que se festejara el Día del Nutriólogo, pero bueno, felicidades, no sé. Cuando se festeja el día del youtuber, no me dice nada. Pueden hacer sus pedidos de dibujos para su enamorado envía vía todo México. Mejor ni hubieses leído el mensaje de Elena Osland, dice Israel Ventura. Osla, cada día es más frío. Ah, sí, felicidades por el día del nutriólogo. Y luego seguimos con qué? Bueno, no sí. sé. ¿Qué, ¿Qué querías? ¿Que sacara unas rosas o te mandara chocolates? ¿O cómo, no? Yo soy medio, no soy no soy frío, pero, pero creo que sí soy frío. Eh, no, no soy frío, pero. Para, o sea, la verdad, no soy frío cuando está, estoy cara a cara con una persona, soy muy cariñoso. Pero eh, a distancia sí siento que sí soy medio frío, soy, soy bastante frío, sí. Pero soy más de, de, de estar cerca con alguien soy cariñoso con alguien cerca de lejos soy muy frío a José le pidieron inspiración y fue a hacer vamos a ver qué más tenemos acá dice si ¿sí es capital Marvel ah hola saludos cordiales excelente noche manda un video de un dibujito de Melisa Melisa no sé hoy no nos está viendo no sé dónde está Melisa pero que vea el el dibujito que le hicieron a Melisa de pelirroja melisa la pelirroja no sé si algún día se haya pintado el color rojo, melisa pero ahí la tenemos de pelirroja frío de lejos, caliente de cerca dice la vaca 10-12 Aquí dice, buenas noches Outlack, saludos desde Yucatán, me encantan tus transmisiones, te mando este video, no sé si ya lo has visto, según es un video de una morgue de Rusia donde un cadáver regresa a la vida, ¿qué opinas, real o fake? Espero cheques el video, se supone fue grabado el pasado 24 de enero de este año, sí, es un video que se volvió viral, yo lo iba a subir a mi canal de YouTube, pero lo estoy investigando, bueno, ya pasó al departamento de investigación con Daniela, Daniela está investigando el video, no me ha dicho si es verdadero o es falso. Karen nos mandó 5 dolarotes, super sticker. Karen López, un abrazote, Karen. Gracias por ese apoyo, Karen. Muchísimas gracias por la super sticker. Entonces vamos a ver este video. Para la gente que no lo ha visto, de todas maneras lo voy a subir a mi canal de YouTube. Un muerto revive en la morgue. Es un video muy impresionante, muy interesante. Me gustó bastante, pero no sé si sea verdadero o falso, en eso estamos. Vamos a verlo. Las cámaras de seguridad de este... Eh, de esta morgue están encendidas cuando de pronto uno de los dos cadáveres que se encuentra en las eh, camillas que estamos viendo, se empieza a mover... Saca un brazo y con ese brazo se destapa el rostro, parece que está un poco aturdido, parece que eh, desconoce el lugar, está un poco, pues está, está un poco, ah ya, ya se acabó el video, ah no, se, ahí está, se cortó, está, está aturdido no sabe dónde está, voltea hacia un lado, voltea hacia otro y se comienza a levantar lentamente este muerto, se queda sentado por un momento, y comienza a ver todo el lugar, empieza a observarlo, y entonces, entonces se quita toda la manta y ahora trata de, de bajarse de la camilla de donde está, no sabemos de qué haya muerto, por ejemplo, y el cómo pueda estar vivo no cómo se está levantando de la de la camilla de la de la mesa tan fría que está está sin ropa vemos que se está tambaleando su cuerpo no lo aguanta se detiene eh, sobre la mesa metálica y empieza a dar los primeros pasos y se queda parado eh, recargado en la mesa hasta ahí termina el video si el video es real, debe de estar completo. Este fragmento se subió en TikTok, pero también lo vi en Twitter y lo vi en otras redes sociales. Pero, si es real, debería de estar completo y debería de, de existir una entrevista, por ejemplo, también para la gente de esta morgue, del cómo esta persona se levantó y ya estaba considerada como muerta. Arles dice... Supuestamente es falso, leí, ya que en las morgues no es común esas ventanones Bueno, según leí, es lo mismo que yo vi exactamente. Lo que me llamó la atención eran las ventanas que estaban muy grandes. Entonces, eso me llamó la atención. Sentí que eso no pudiera ser real. Pero puede suceder, eh. O sea, sí puede ser que alguien se le leva se levante por catalepsia, por ejemplo, que como están diciendo acá ahí está, por catalepsia puede ser que si sí se levante un muerto conociendo a los rusos debe haberle pasado lo que al tipo de Polonia que creyeron que se había muerto de borracho se paró y volvió a la fiesta se llama catalepsia las pulsaciones bajan hasta 10 10 por minuto y en ocasiones engañan a los médicos, dice René Espinoza así me levanto yo todos los días dice Israel Ventura Catalepsia, algunos creen que es real y que es catalepsia. Eso es catarsis, ocurre en las personas cuando están muertas, pero solo en movimientos leves. ¿Catarsis o catalepsia, DJ? Eh, Akira, ¿qué te dice? Más falso que yo con una novia. No sé ustedes, pero mejor preparo mis armas, dice, porque pueden ser los zombies. Snake, Edam, Mosta, Maru mandó muchos corazoncitos, no estaba muerto, dice la vaca 10, 20, ¿qué te pasó en el hocico? Dice LXXXXXXX nada, es un lunar que tengo, un lunar gigante que tengo ahí en la, en la boca, tengo hambre, dice gánster. tengo hambre, vamos a ver qué más tenemos, <coughs> ocurre cuando tienes mucho frío, vamos a ver qué más tenemos, dice, gracias Ox, siempre veo tus transmisiones cuando puedo, gracias a todos por mandarme sus relatitos, Aquí tenemos otro que dice, hola ox es mi dolor, bro? hola bro, ¿te puedo contar una historia? Claro que sí, lo voy a poner, claro que sí, <coughs> mándame audio o escríbemela. Listo. Vamos a ver qué más tenemos aquí, dice Oxlack, este es Peter, saludos desde Nueva York, eh, cuando quieras tengo muchas historias más, Peter que nos escribió, que nos llamó ayer, hola, Oxlack, saludos, buenas noches. Eh, <coughs> en tu programa, aparte de llamar la atención, Meli, se habla sobre muchos casos del hombre de negro con gorro y casas embrujadas. Yo vivo en una región turística en la cual en tiempo de la dictadura de Pinochet ocurrió un caso paranormal que se dio a conocer en todo Chile y en el mundo. Te adjunto la noticia con fotos reales de las víctimas y un pequeño video del programa chileno que realizó un resumen del caso. El caso se llama el caso de Kutum. Yo soy Johan, soy de Chile, siempre veo tu programa en las noches, a pesar de la diferencia de horarios, por mi país es de dos horas, en fin. Después te hago envío de fotos reales de la casa que he sacado cuando fui a conocer esa casa. Ok, nos mandó fotografías de las casas, cómo están pues abandonadas, vemos que estaban hechas como de un tipo de, de mezcla de lodo, como si fuera adobe, se si ven bastante, bastante antiguas, seguramente de los años 40, por ahí más o menos, 30. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos acá. Ok, aquí la, la llamada que nos hablaron ayer. Buenas noches, amigo. Un gusto de ingresar. ¿Puedes ingresar al grupo, por favor? ¿Cuál grupo? Eh, Buenas noches, amigo. Puedes mandarle un, un saludo a mi hijo Christopher. Un gusto saludarte. Bendiciones. Un abrazo para Christopher. Saludos, mi hermano. Espero que nos estés viendo desde el Estado de México. Saludotes. Y no tengo ningún grupo en WhatsApp. Solamente es que, que me manden WhatsApp. Sí, eso es todo. Buenas noches. Eh, a ver, un gran saludo Oxlack y Melissa desde Tijuana, Baja California. Es una historia. Vamos a leerla. Dice, un gran saludo. Te cuento algo curioso que le pasó a mi cuñada ayer por la tarde, noche. Me dijo que mi pareja al llegar a su casa y quizá pueda resolver mi duda. Mi cuñada que tiene creo 11 años en la parte trasera del patio justo en el columpio del jardín precisamente vio que estaba yo sentado y volteé a verla y solo la saludé en seña. Sin embargo yo estaba en mi casa para llegar al patio. Primeramente tendría que estar a la... Está... ¡Qué feo escriben! Se los voy a volver a leer tal cual me lo escribió.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 En ese mismo patio, una de las vecinas hace años vio a una mujer que caminaba en el jardín y pasó la cerca justo a donde ella iba. La señora ya no quiso ir sola desde entonces. Como también dentro de la casa siempre nos han contestado que ven sombras y principalmente por la puerta de mi cuñado que ha escuchado que le han pegado a su puerta, que rasguñan y sobre todo se han escuchado una canica por la noche. Yo ya lo escuché una vez. ¿Qué podría ser eso que vio mi cuñada, que era yo?, ¿Qué puede ser ese sonido de canica que llega a escucharse? He seguido, que ya según he visto, pero del todo no seguro, se trata de algo maligno. <risa> Buenas noches, Oxlack, ¿qué tal Oxla? Buenas noches, no me leíste anteriormente. Ya te estoy leyendo, mi hermano, pero bueno, saludos hasta Tijuana, Baja California. Y pues, al parecer suceden muchas cosas paranormales en la casa de tu novia, porque tu cuñadita de 11 años, se los estoy explicando mejor, pues ve cosas, ¿no? y dice que te vio sentado en el jardín, o atrás donde está el columpio, pero que, pero que no eras tú, ¿no? Como que un espíritu se hizo pasar, o ella ha de haber visto el futuro, a lo mejor vio un momento en donde tú estás sentado en ese columpio, y eso va a suceder en el futuro, y ella se adelantó solamente en el tiempo, puede haber sucedido eso, no lo sé, es extraño, o puede ser un espíritu que tomó tu imagen, para hacerle, a, para que ella se sintiera más en confianza, no lo sabemos, pero si tu cuñada de 11 años dice que te vio sentado atrás en el jardín, en el columpio, puede ser que sea real, y no lo sabemos, esos son los misterios que platicamos aquí, en la mano, peludona. El círculo azul, eh, ¿Qué tal Oxlar? Soy Javier, vi el video de hada, y me di cuenta que Lada hada es más, Viene un tipo de avispa. Esta parece mucho un ángulo de frente. Eh, no lo sé. Como puedes ver, lo que parece su cabeza es más bien su cola, pero como vuela de frente, da una visión de que es una cabeza. Como puedes observar, aquí se ve bien su cola. A ver, vamos a ver. Es que en el video que subí de la hada, <coughs> dice que el círculo azul es su cabeza y el círculo rojo es su cola. Ah, el círculo... Acá es su cabeza y el círculo otro es su cabeza, su cola. No lo sé, no sé si pudiera ser esa avispa. Si ¿Sí se parece? si sí podría ser, fíjate. Solo que donde tú dices que es la cabeza es muy grande, la verdad. Esta cabeza que vemos en círculo azul es muy grande a comparación de la fotografía de la avispa, que es muy chica la cabeza. Podríamos decir que es muy grande porque a, a, abarca el cuerpo con la cabeza. Si hacemos esto, podría ser que sí abarque el cuerpo con la cabeza y la cola sería la parte negrita de atrás. Pues sí parece, ¿eh? Podí, pudiera ser una avispa, pudiera ser que tengas razón, mi hermano. Te doy la razón en esta muy buena observación. Puede ser que esté resolviendo este caso de hada que subí al canal de YouTube. Y que sí sea, como tú dices, una avispa. Me parece que, como lo mencionas, puede ser posible, ¿eh? Creo que sí puede ser posible. Ahora necesitaría ver el video para ver de qué forma vuela. Si vuela con, eh, con orientación hacia la cabeza y este cuerpo grande que vemos en el círculo azul, significa que sí sería una avispa. Pero si vuela en dirección de la cabeza que está en el círculo rojo, entonces ya estaríamos complicándonos el asunto y no sería una avispa, porque entonces aquí la avispa estaría volando de reversa, o estaría volando de frente, que puede ser lo que tú mencionas, que yo creo que sí puede ser, ¿eh? Felicidades por esa observación, mi hermano. A mí me ha tocado escuchar canicas, taconazos y bastonazos, pero nadie vivía en el departamento de arriba, dice Sayurino Yume. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, Johan Master. ¿Saben qué es muy común eso de que se escuchen ruidos en la casa de al lado? Tengan vecinos o no. Yo tengo un amigo que, que había comprado una casa en una zona donde recientemente habían hecho conjuntos de casas, ¿no? Fraccionamientos. Entonces, no todas las casas estaban ocupadas. Y donde él vivía estaba en una esquina. Entonces, no tenía vecino de un lado, ni de frente ni de atrás solamente la casa que estaba pegada a su casa eh, era la única que, que estaba pegada y donde se podían escuchar ruidos y se, se escuchaban ruidos a pesar de que nadie vivía ahí y decía que todas las noches se escuchaba que arrastraban muebles que subían bajaban escaleras y que se escuchaban ruidos muy fuertes y que ellos eh, se empezaron a preguntar del por qué se escuchaban los ruidos si no tenían vecinos ni enfrente ni atrás ni a un lado y solamente los vecinos de junto, que no había nadie habitando esa casa, que era la casa que estaba sola, era donde se escuchaban esos sonidos. Y entonces comenta eso, ¿no? Que todas las noches se escuchaban esos ruidos. Eso es bien interesante porque, <coughs> pues, no, en todos lados sucede lo mismo. A veces en las casas que están solas se escuchan esos ruidos. ¿Por qué se escucharán? ¿De dónde vendrán los ruidos? Yo creo que sí ha de haber algún tipo de energía. Dice MMG: los ruidos son porque las casas tienen cambios en los transcursos del día. Al pastor por diferentes climas, mientras... ¿Al pastor por diferentes climas? Al pasar diferentes climas, mientras el día con el color se hincha, con el calor se hincha y en la noche por el frío se... se pero no los ruidos como se arrastrarán aparte, pues eso de que se hinchan, se hinchan cuando son de madera, pero cuando son de puro cemento y ladrillo no se va a hinchar, ¿no? Yo estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? el pastor fue mi corrector, MMG, el pastor fue mi corrector. Gracias a Guadalupe PG por mandarnos 6,330 likes a Carlos y a Guadalupe por 2,500 likes, gracias, qué buena onda, me van a hacer llegar a 10 mil likes esta noche, gracias, gente. Dice, pero eso es solo con las casas de madera, en el caso del, de los de Estados Unidos, exactamente, solo en las casas de madera es donde se hinchan o, o se deshinchan las casas, ¿no?, por el frío, pero en las construcciones de, de tabique y de cemento no sucede lo mismo, pero ruidos de cadenas arrastrando o canicas no creo sea por cambios de clima, exactamente, Guadalupe PG también hay ruidos por canicas y esas canicas se escuchan como como ruedan por el techo como les había platicado en una de las exploraciones paranormales que hicimos en una fábrica abandonada y vamos entrando a la, a la primera habitación y comenzamos a escuchar una canica que cayó y comenzó a rodar comenzó a rodar comenzó a rodar comenzó a rodar y echamos la luz hacia arriba esperando a que la canica cayera y nunca cayó la canica y nos dimos cuenta que no tenía techo el lugar donde estábamos así que la canica no había podido caer en ningún lado ni rodar y eso fue algo que quedó grabado y que está dentro de mi canal de youtube en esa exploración y eso sí fue algo pues paranormal la verdad eso no pudo haber ese, ese ruido no pudo haberlo hecho nada más fue algo que comenzó a rodar sobre el techo y no había techo y era como una canica. ¿Qué será? ¿Por qué esos ruidos de canicas suceden en todos lados? Eso es muy raro. ¿Por qué habrá sonidos de canicas en todos lados? Saludos desde Cuautitlán. Una vez mi papá miró en un crucero la silueta de un hombre de negro con sombrero. Cuando pasó un carro, los alumbró y no había nadie. Mi papá se fue lo más rápido posible. Creo que pasó... En ojos negros. ¿Qué pasó en ojos negros. Ok, yo voy a correr por las noches, al pasar por un campo de béisbol, escuché un batazo, creo que estaba sugestionado, dice Eduardo Tolentino. Esas canicas, entre comillas, son las tuberías, cuando el aire pasa por dentro de ellas y como los tubos están metidos en el concreto, suenan como canicas o monedas, dice Regia. ¿Ustedes creen, creen que sean las tuberías? <coughs> Que, la, que el aire pase por las tuberías y que se escuchen como canicas o monedas dentro de las tuberías yo no sé, tuberías tuberías no creo, ¿sí? no se hace ruido de canicas por tuberías de cisternas de agua, dice The School Man Force mi casa es de dos pisos y cuando no hay nadie en la parte de arriba es muy común escuchar ruidos y como si hubiera alguien caminando eso pasa hasta en el día, dice Josué Carrillo híjole eso es lo que yo he pensado, por ejemplo, ahora que estoy en la construcción de mi casa, como van a ser dos pisos y como voy a vivir solo ahí. Este, lo he pensado, he pensado eso de que tener dos pisos se me, me va a empezar a dar como cosita, porque porque siento que va a dar miedo, ¿no? Da como que miedo tener dos pisos que, que viva solo y que arriba sea tu habitación, y aparte la habitación de arriba, pues es toda, va a ser toda grande, y, y, y, tener dos pisos vivir solo, pues no está chido, no sé, siento como que va a dar miedo, ¿alguien vive en una casa de dos pisos y viva solo?, para que me diga su experiencia, a ver, voy a, voy a esperar a ver si alguien vive solo en su casa, y tiene una casa de dos pisos dice yo pero cuéntame si ¿sí se siente feo se siente feo vivir solo en una casa de dos pisos no te crea ah, te creas es de lámina dice <risa> también pasa en casa de cemento con techos de, de metal y carriola el calor del sol las recalienta pasa así cuando se echa agua fría en una olla caliente ojos negros en Senada, baja california yo tengo una casísima y ni siquiera voy a tener hijos cuando me muera. ¿Quién sabe quién se quedará con esto? Dice M.A.M.G. Ahí te van mis mil likes. Ah, a dos pisos y rentas la de arriba. No, no me gusta, no me gustaría tener inquilinos, ¿eh? Dicen que cuando en tu techo se oyen caricas corriendo y que rascan es porque anda una bruja en el techo. Uy, cállense que, cállense que porque mi segundo piso, mi segundo piso va a quedar en una altura como de 10 metros Sí, mi segundo piso va a quedar en una altura como de unos 10 metros entonces es la va a ser la casa más alta de, de las que se pueden ver de, de mi colonia la más alta y está pegada al cerro entonces imagínense voy a tener una terracita con, con vidrios muy, muy grandes. Entonces, completamente, si yo salgo a la terraza, o sea, imaginemos ya mi casa hecha, si yo abro la terraza, lo que veo es completamente eh, ciudad. No, no, no, ciudad, casas, ¿no? Pero a lo lejos, y pura altura. Entonces ahí pueden bajar las lechuzas, pueden, pueden llegar los búhos o cosas así a mi terraza. Imagínense uno durmiendo ahí, que la ventana esté, a, este, los vidrios de la ventana estén sin, sin cortinas y que de pronto ahí el, el hombre polilla esté, se aparezca, se llegue aterrizándose en la terraza. Me va a dar miedo. Oxlack, sea, podrías poner cámaras para grabar si pasa algo extraño yo también necesito tener algún hijo para dejarle mis cosas, pero se supone que las brujas abundan cerca de las casas, así cuando hay niños recién nacidos, ¿no? Que te caiga la lechuza. Por eso uno, uno tiene gatos, si cualquier ruido se echa la culpa al gato. Sayurino <risas> Yume, es el mejor comentario que he leído de la noche, Sí, por eso uno tiene gatos, así cualquier ruido se echa la culpa al gato. Esa es la, la respuesta que necesitaba, ya no voy a tener miedo, me voy a poner unos dos o tres gatos ahí en mi casa, sí, los, voy a tener unos dos dos gatos yo creo, y con eso, ¿verdad?, pero que rascan en la esquina de la ventana que tengo, sí, exactamente, sí, es el gato, voy a poner, voy a tener dos gatos ahí en mi casa para que no tenga miedo de quedarme solo en una altura tan, en una altura tan alta, y este, ya pegada al cerro, ¿no?, sí, sí, sí, voy a tener, voy a tener gatos, eso es lo, lo mejor, aguas con los nahuales, es like. no, no, es decir, que si yo salgo a la terraza, voy a tener una vista increíble de día, pero de noche aterradora, porque voy a estar hasta arriba ya en lo, en lo oscuro, en lo oscuro y solamente se van a ver las luces de las casas hacia abajo, y, y del otro lado, estoy, estoy pegado a, a cerro y árboles, ¿no?, entonces, si me fijo del otro lado, pues sí, completamente hacia el cerro voy a estar viendo, y eso sí va a estar tétrico, me va a dar cosita, me va a dar miedo. ¿Qué miedo? Dice Guadalupe PG. Pues sí, porque la mayoría de ustedes pues seguramente viven en colonias y tienen vecinos a los lados, ¿no? O enfrente y atrás, pero yo no, yo estoy, yo estoy sin vecinos, yo solamente tengo vecinos atrás, y este, sí, solamente tengo vecinos atrás y está el cerro y eso es todo. Así que va a estar, va a estar este de miedo eso. Ox, ¿por qué podrían ser los chillidos de un bebé en una casa que no hay uno? ¿Por qué podrían ser los chillidos de un bebé en una casa porque no hay uno? Son los gatos, son los gatos, Ayuni y Yo me, son los gatos. Oxlack que está rodeado de criaturas horribles, pero le dan miedo a los cerros. <risa> en la casa va a ser me va a dar, vaya inquietante. Bonita noche. Has encontrado cosas en tu casa que no son de nadie, de los que están en tu casa. Iba a decir algo, pero este no, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Se miró que se movió algo atrás de ti. Cuando vivía en Ciudad de México en Tlalpan, en la segunda sección, la Miguel Hidalgo, ahí se escuchaban golpes y rasguños en el techo de 2 a 4 am. Salía a ver el techo y no había nadie. Tú solo, dice, tú solo tengo al Señor, yo tengo, tú solo tengo al Señor y a José. ¿Podrás saludar a Melissa en el cerro por la ventana? Por eso tengo gatos, así no me paniqueo. Elena B, te abrazo si te da miedo. Elena B yo te abrazo si te da miedo, dice Gian. Óigale, ahí Elena anda enamorando a muchos en el chat. Dice, abraza a Oxla, Gian. No me andes aventando a tus, a tus, este... Pretendientes, Elena, V. Hazte cargo de tus pretendientes, de tu ganado. Atiende a tu ganado. Si hay metales, se dilata con los cambios de temperatura. Ox, ¿por qué podría ser los chillidos de un bebé? Ya. ¿Qué tal si en el cerro se ve la bruja guanga? Sí, Guadalupe, sí me da miedo la, la bruja Wanga. Y aparte, atrás, en la subida del cerro, este hay una casa que está como destruida porque ahí vivía una persona eh, pues que se quedó solo y pues se dedicaba nada más como a emborracharse o a drogarse y así y su casa la descuidó tanto que, que, que se terminó como por destruir y ahí, él murió ahí, pero eso no es todo antes cuando él no estaba porque me parece que lo habían metido a la cárcel este, como que lo ocuparon familiares de él esa casa y y tenían, tenían niños los familiares, y no sabemos qué sucedió. Bueno, eso tiene cuando yo vivía en Estados Unidos, pero no, no, no sabemos qué sucedió. Pero este, de pronto hubo un incendio y se murieron ahí dos niños, se quemaron ahí, murieron quemados dos niños. Entonces mi casa da da hacia atrás, hacia donde está el cerro, y ahí está esa casa donde les digo que se murieron los niños, y donde se murió la persona esta, así que hay tres muertos en esa, en esa casa que está destruida, está como derrumbada, y es la subida hacia el cerro, entonces no manchen, me da y vaya inquietante asomarme de ese lado, porque literalmente voy a ver la parte de arriba de la casa, si, me, si, si en mi cuarto piso, que va a ser mi segundo piso de casa, me asomo, se puede ver la, la construcción de arriba de esa casa. Entonces, me va a dar miedito estarme asomando y es completamente negro. Pues todo eso ya es cerro, ya empieza a ser cerro. Entonces, si van a estar como de, de miedito. Osla, vas a comprar a unos bueyes para cuidarlos en el cerro. Mejor hablen de brujas para contarles de mi vecina, dice César Hernández. Pues ya vámonos, ya es hora de que nos vayamos a dormir. Eh, ¿Cuál es la bruja Wanga? Eh, vámonos vámonos a dormir porque ya es hora. Hoy me tocó ir al, al psiquiatra y entonces llegué cansado. Este, no, no me pude dormir en la tarde y por eso hice como la transmisión a esta hora porque no me sentía bien, pero al final de cuentas pude, pude sentirme mejor y entré a la transmisión a platicar un rato con ustedes. Pues gracias gente por acompañarme, por mandarme sus relatos, sus historias. Luis Enrique Sobeldilla González, Sobeldilla González, dice, en mi casa pasa lo del sonido de canicas, es por la cañería que pasa por arriba. Los castillos de mi casa tienen como tubos donde entra el agua en el techo. Miren todos, dicen que es como la tubería. Yo no sabía esto que era sobre la, la tubería pero pues están mencionando que es la tubería. Gracias, mi hermano, por 50 pesotes, por apoyar la transmisión con 50 pesotes. ¿Creen que sea la tubería? O sea, yo tuve experiencia de ver cosas paranormales, que es un poco de miedito, porque yo vi a un señor con cuernos alto, sombra que bajó las, las escaleras y se escuchaban sus pasos que bajaban las escaleras. Yo vi a un señor con cuernos alto, sombra que bajó las escaleras y se escuchaba sus pasos que bajaban las escaleras. Bueno, vio a una sombra alta con cuernos que bajaban las escaleras. Imagínense en, en mi casa de dos pisos, yo viviendo solo y que vea que alguien baja las escaleras, pues una sombra, manchen. ¿Quién vive solo para que me diga cómo le hacen? Pues en la tubería, porque, pues es la tubería porque al pasar el agua, según su presión hace ruidos parecidos a toquidos. Descansos, ojalá mañana andes con más energías, gracias Margarita, costa un abrazo, acabo de ver tu video de la hada que pasó con ella, Wax Cross, no lo siguieron a grabar, eh, descansen, saludos a... saludos a todos, y ya está, Melisa acaba de, re... de llegar, da más miedo porque está alto, dice Melisa, Melisa, ella acaba de llegar a la transmisión, ¿quién da miedo? El de los dos cuernos que bajaba las escaleras, da miedo porque es alto, que descanse César José, vamos a mil Carlos Armijo, saludos a todos, descansen, buenas noches, saludos a tu hermanita, dice Elena V. yo hoy solo tienes que respetarlos, dice René Espinosa, Hernán Flores, en el techo de mi casa chillan, pero las ratas de campo, vámonos Maru, dice Jimmy R, Oxlack, pero es peor si te asustan, fui, no había nada, llegué tarde, ojalá pueda contar más, descansen, estamos para mañana, Oxlack. sí, mañana nos vemos, gracias a todos, descansen, buenas noches, cualquier cosa en tu casa que esté ahí sin invitación da miedo, exactamente, Melissa, ey. Melissa, ahí, descansa Oxlack. sigo con hambre. Bye Ox, bye, bye mía, saludos, saludos bro que descanses, gracias Giovanni, gracias a todos por ser tan buena onda, gracias por tanto cariño, gracias por los super chats, gracias por las estrellitas, por los regalos, gracias por los likes, gracias por comentar, gracias por compartir los videos, las fotografías, gracias a todos por estar aquí mostrando cariño, por, por compartir estos, estos momentos y nos vemos el día de mañana, aquí vamos a estar viernes, porque los que no salimos a fiestas, vamos a estar aquí en la transmisión, a los que salen de fiesta, pues bueno, que les vaya muy bien, pero los que no, aquí nos quedamos, a ver si Melisa viene mañana, los quiero mucho, descansen, hasta mañana.